Gobierno pide extensión de estado de emergencia. Así afirma un artículo del listín diario redactado por Yudelka Domínguez. Este martes, el presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia, que vence el 17 de mayo, mientras se prepara para una reactivación gradual de la economía. De acuerdo al documento, donde se solicita una extensión de 25 días a partir del 18 de mayo, el pedido. De prórroga se hace mientras nos preparamos para una desescalada gradual y cuidadosa de las restricciones impuestas a una gran parte de las actividades económicas del país. El desafío es cómo llevar a cabo este proceso de flexibilización incremental en el plano económico, sin que, por otro lado, se afecte el resto de las medidas de distanciamiento social tan importantes para enfrentar la crisis sanitaria que ha causado esta pandemia. Además, el gobierno indica que está en un dilema de proteger las actividades de las microempresas que no pueden subsistir mucho tiempo, paralizadas. Nuestro país, al igual que el resto del mundo, se encuentra ante un complejo dilema de cómo proteger las actividades económicas especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden subsistir por mucho tiempo paralizadas, son que esto conlleve a un debilitamiento de la lucha contra el COVID-19, dice la solicitud. La solicitud se realiza en virtud del artículo 28 de la ley número 21-18 sobre regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República.